Vamos a hacer, entonces, ahora eh, un, un pequeño formulario. Espera un gachito? Ah, este es el servidor. Acá. Bien, eh, voy a poner eh, BR por 2 y un HR y un BR. Y acá vamos a tirar un formulario. Eh, voy a poner un H1, Control Z, H2. Eh, Formulario persona, acá vamos a poner un formulario, en action no importa nada, porque acuérdense que lo vamos a, a cancelar, el submit, acá voy a poner un input eh, type text, va a ser id txt nombre, en el alta, el alta es con... Eh, ID autoincremental, el ID lo impone el, el servidor se lo agrega, nosotros cuando mandamos de alta mandamos nombre, apellido y edad y le agrega el ID en el servidor nombre name eh, nombre yo le pongo txt nombre eh, de costumbre de, de ya de sellar y acuérdense que el name es cómo se recuperan los datos eh, supuestamente en el servidor. Pero en este caso no lo, vamos, no lo va a recuperar el servidor, pero yo para, como para que tenga retrocompatibilidad, que ni siquiera me acostumbré a ponerlo así. Es más, si quisiéramos no le ponemos ni el name. Pero lo voy a recuperar el name para usar las funciones que le fui enseñando. Eh, y acá voy a poner un placeholder eh, ingrese, nombre. Muy bien, esto mismo lo voy a repetir tres veces. Una para el apellido, uno para la edad, apellido, y edad bien nombre apellido edad y el botón eh, un botón Alta persona. Eh, ID btn alta. Muy bien. Me voy a hacer... un archivo, entidades.js. Acá adentro voy a hacer una clase, class, persona, sí, lo voy a hacer muy básico, eh, va a tener un ID, va a tener el nombre, va a tener apellido, y edad, y va a tener un constructor que recibe el ID, el nombre, el apellido y la edad. Y punto ID igual ID. Y punto nombre igual nombre. Y punto apellido igual apellido Y punto edad igual edad. Y la voy a exportar por default. Voy a hacer un export default para no tener que elegir cuando hago la importación. En el script, en el index, voy a buscar, esto lo vimos en la clase pasada, le voy a agregar a mi script, pero le voy a agregar a, últimamente me está haciendo esto, me está tirando el IntelliSense arriba, eh, type, eh, module, ¿sí? teníamos para que un script tuviera el poder de importar un módulo, teníamos que poner, para que le, se lo permitiera hacer el navegador, teníamos que poner que ese script era de tipo módulo, <coughs> Y ahora dentro del script podríamos implementar las personas. Lo primero que hacemos es hacer un import. Y en este caso, como lo hicimos con un export default directamente a la clase persona, podemos ponerlo así, sin los paréntesis, import persona from eh, punto .barra entidades.js. Y ahora acá adentro deberíamos poder, cuando bueno, ahora lo vamos a manejar eso. Muy bien. Eh, entonces tenemos nuestro formulario, que con este botón, vamos a ponerle un type eh, submit. Por default queda así, pero a mí me gusta ponérselo. Y ahora lo que tenemos que hacer es que cuando la persona envíe el formulario, Cacharlo, ¿sí? abortar el, el evento submit. Entonces, acá arriba nos vamos a traer una referencia al formulario de una manera distinta. Yo voy a hacer eh, formulario igual document.forms es un array de todos los formularios que hay en el... No me acuerdo si esto, se lo conté, creo que sí un array con todos los formularios que hubiera en el HTML, lo mismo si yo acá vengo y digo links, tendría, con links tendría un array de todos los enlaces, sí hay directamente como propiedades del documento asociadas a algunos elementos. Yo podría hacer un getElement, haberle al formulario, ponerle un ID y obtener una referencia con get element by ID, podría tener una referencia con query selector, podría tener una referencia con getElementsByTagName y poner form, eso me devuelve un array y acceder al elemento cero. Bueno, hay un montón de maneras distintas. Yo voy a acceder a, pero, a los formularios del documento y como es un array y hay un solo formulario, seguramente lo voy a tener en el índice cero. Entonces ahí en formulario tengo una referencia al formulario. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle un manejador de eventos al, al evento submit de ese formulario. Entonces puedo decir formulario y acá puedo poner .adevenListener y submit o podría también hacer on submit. Es lo mismo, cualquiera de los dos. Lo voy a hacer mezcladito para... Normalmente un programador hace o todo de una manera o todo de otra. Pero como esto es un ej ejemplo didáctico, lo que estoy tratando lo que estoy tratando de mostrarles es, eh, eh, estoy tratando de meter así como, como un popurri, eh, tratando de usar todo lo que les fui enseñando eh, de a poco, bueno, pero sepan que, como hoy les decía el compañero, hay muchas maneras distintas de hacer lo mismo. En el on submit le voy a agregar un manejador eh, Podría poner acá un E, que por más que vieron que con la palabra reservada event viene una, una referencia al evento, pero se suele utilizar mucho en los manejadores poner el E, de hecho creo que la vez pasada se los expliqué así. Y eh, sería lo mismo usar event acá adentro o usar E con E.target. Eh, no, no necesito target acá. Acá lo que necesito es E. Y los eventos tienen un, eh, un método que se llama prevent default. Que lo que hacemos con esto es eh, cancelarle el comportamiento por defecto. Entonces, eh, no se va a hacer el, el, la transmisión por submit. No se va, porque normalmente el evento por el submit por comportamiento por defecto es irse a otra página. ¿sí? Eh, bueno, no pasa acá. Eh, porque la idea es hacer una petición y reemplazar el, el documento actual, el HTML actual, por el que nos vuelve a enviar el servidor, sea una página PHP o una, o una página HTML nueva, pero en este caso nosotros lo estamos abortando porque nos queremos quedar en la página y refrescar alguna parte de la página. Entonces acá, eh, yo con eso cancelo el evento, Incluso acá podría poner console.log eh, submit cancelado para ver si esto funciona. Sí, fíjense que no hizo nada, no se rompió nada, nos quedamos en la misma página y aparece el submit cancelado. ¿sí? Muy bien. Y ahora podríamos llamar, o la escribo acá, o podríamos llamar a la función eh, del alta. Lo que voy a hacer yo acá es, ya que frené el submit, eh, voy a generar una persona nueva. Entonces voy a decir, eh, let nueva persona es igual a new persona, a la que le voy a pasar. Bueno, antes, para no escribir mucho acá, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, let eh, nombre es igual a document document punto get element by name Acuérdense que esto me devuelve una... puedo usar el ID, pero quiero, quiero eh, hacer un mezcladito y tratar de usar todas las funciones que vimos. Para que vean que nos podemos traer por el nombre el elemento. En este caso le pusimos como name nombre. Pero acuérdense que esto nos devuelve, todos los que terminan con una S, nos devuelve un array. Entonces, el que está en el índice 0, que es el único que vamos a tener, punto value. Yo lo que quiero no es una referencia al no es una referencia al, a la caja de texto, sino lo que quiero sacarle, extraerle, esto lo saben del curso de ingreso, es el valor de la caja de texto, lo guardo en nombre. Bueno, lo mismo. Apellido. Edad. La edad, como es un número, lo que voy a hacer es un parse int. Y esto va a ser edad. Y esto va a ser el apellido. Como, no estoy, como, el, como el manejador espera un ID y yo no se lo estoy pasando, pero tengo que respetar ese, ese parámetro, null, nombre, apellido. Y me da. Bien, y ahora se lo pasaría a la eh, al, a la función que va a dar el alta, sí, a un alta persona. Le pasaría la nueva persona. Function, alta persona, recibe una persona. Y ahora vamos a pegarle, a llamarla por post, eh, porque vamos a hacer un insert, eh, supuestamente, en el servidor. Entonces, le vamos a pasar el objeto como si fuera un JSON. De hecho, el servidor está esperando un JSON. Vamos a utilizar el AJAX let xhr es igual a new XMLHttpRequest eh, el onreadystatechange xhr punto On Ready... XH... On change igual Y esto va a ser un, eh, bueno, eso ahora vemos qué hacemos con eso que está ahí. Acá tenemos que hacer, ahora le ponemos los manejadores. Acá vamos a tener el método open y el método send, igual que en el otro. Pero hay una diferencia. Lo que, ahora los datos los vamos a pasar por post. Cuando pasamos un dato por post, antes de abrirlo, tenemos que setear la cabecera xhr.setRequestHeader. En, en los datos por GET, la, en el, los datos por GET vimos que van por la URL la información pero en, los, en la, el pasaje por el método POST van en el cuerpo de la petición. Y nosotros lo que tenemos que hacer es agregarle un código que se llama MIME, MIME Type, que es, un, eh, es aclarar el tipo de dato que va a viajar. Entonces, en el CR Header tenemos que poner Content Type, el tipo de contenido... Eh, ¿Y de qué tipo va a ser? El, cuando pasamos un JSON, el MIME type es application barra JSON. Si no lo aclaramos, el servidor no lo recibe. Muy bien. En el open eh, va el método. Igual que en el otro, el método y la URL. Entonces vamos a decir que va por método post y a la URL que le tenemos que pegar es eh, http dos puntos barra barra localhost dos puntos, tres mil, a la ruta eh, alta persona se llama. Alta persona. Si no nos acordamos, podemos ir directamente a ver el servidor. ¿Sí? Acá, fíjense que dice por post y la ruta es alta persona y tiene que estar igual, case sensitive. ¿sí? La P en mayúscula el resto en minúscula. Fíjense que el traer personas es por get. La ruta para la baja de persona es por post y se llama baja persona y modificar persona, también es por post, y la ruta es modificar persona. Bien. Y acá, los datos, de manera distinta, como viajan en por get, que viajan en la URL, acá los datos viajan en el cuerpo. Entonces, lo vamos a tener que pasar en el send. Cuando usamos antes el método get, el zen iba vacío, igual bueno, estábamos pasando datos, pero yo les había aclarado que si hubiéramos pasado datos, lo haríamos acá, ¿sí? si hubiéramos pasado datos, pondríamos acá numeral y decir nombre igual eh, Juan y acá eh, ampersand y le pondríamos apellido y toda la zaraza, pero no. Y acá tenemos que pasar el dato, que dijimos que íbamos a pasar un JSON. Entonces acá podemos poner JSON.stringify, porque tiene que viajar como texto. Del otro lado ya el servidor se va a encargar de volverlo a recomponer a, a un objeto Javascript. Y en este caso lo que tenemos que pasar es el per que es lo que nos llega por parámetro, es la nueva persona. ¿Sí? Y con eso lo, lo enviamos. Ahora nos, nos restaría nada más que completar acá qué es lo que tenemos que hacer cada vez que cambia el OnReadyStateChange. Eh, Me lo copio para no escribir todo de vuelta. Eh, lo teníamos acá arriba. Acá. Esto que está acá. Control-C. Control-V. Sí, lo que hice fue copiarme esta, esta parte, lo que va dentro del, del manejador del OnReadyStateChange. Acá, no vamos a, en este caso, el servidor, lo único que nos devuelve es, esto que dice respuesta todo k igual a 1, nos va a devolver un objeto que tiene una propiedad todo k que va a decir 1 si se pudo dar de alta o 0 si se dio de baja. Porque el navegador, el servidor hace una validación de que sea un objeto válido, o sea que tiene que ser un objeto que tenga ID en nulo, pero que tenga la propiedad ID, que tenga la propiedad nombre, apellido y edad si no tiene esas propiedades, podría tener otras propiedades, pero si no tiene esas cuatro propiedades, para el servidor no es una persona válida, ¿sí? La saca abajo, validar persona, es muy fácil, hay eh, un método que se llama has HasOwnProperty, que es un booleano que nos dice si tiene la propiedad nombre o no, o sea que lo que valida es que tenga todas las propiedades, eh, Bien. Entonces, acá no nos va a devolver un array de personas. Todo esto lo saco. Este es el caso de que hubiera un error, que ahora les voy a mostrar qué pasa si hay un error. Y en este caso, cuando esté de 200, que está todo OK. Que está todo ok, pero recuerden que puede ser que no se haya podido de alta o no. Lo único que vamos a hacer acá es hacer un console.log. Eh, parse, parse y no, json.parse. Eh, lo que me devuelve que es el xhr.response. Text. Todo eso me va a devolver el objeto y yo de eso lo que quiero mostrar es el, la propiedad todo ok, que va a venir 1, 0. Acá podría decir, si está todo ok, eso lo dejo suscribir, pero podría decir, si está todo ok, si me devuelve todo ok es un 1, que puedo, puedo poner un, alta, que, un alert que diga... Eh, Persona dada de alta con éxito, o hubo un problema, no se pudo dar de alta, o persona inválida, o la zaraza que ustedes quieran. Ya después, el, el, la usabilidad y el comportamiento de la aplicación en el parcial depende de cada... Eh, esos detalles hacen diferencia. Eh, lo, ya demasiado estoy escribiendo todo esto, ¿sí? Bien, eh, vamos a ver qué pasa. Lo que voy a hacer ahora con el traer personas, fíjense que ahora hay solamente una persona y ahora vamos a dar de alta a otra. Entonces voy a poner acá nombre Lucía, eh, Gómez, edad 25 y se, vamos a ver qué pasó. Debe estar abierto. Bueno, vamos a ver. <coughs> Eh... La línea se asentaba después de la, de la Open. Sí, señor. Bien. Lucía, Gómez, veintitrés. Claro que. No. A ver, esperen. Eh, dio de alta. Está bien, esto es lo que recibe. Pero esto es algo que muestra el servidor. Lo que. No sé por qué no me contestó. Acá tendría. Vamos a ver. Por qué no me mostró lo que devolvió. Cuatro. Info. Mm. Vamos a eh, tres personas. ¿Dónde quedó eso? Acá. Vamos a sacar esto. Lo vamos a traer acá afuera. Eh, sí, ya. Me dijo que dio de alta. Seguro que ya está, Lucía, igual. Tres personas tendrían que estar las dos, porque me dijo, ahí está. Tengo a Juan y tengo a Lucía. Lo que no, lo que no vimos es el retorno, pero el servidor me, me cantó acá que me dijo que dio de alta. Bien, tiene que voy a revisar antes que... Se... Vamos a revisar el alta. Alta persona el alta la CIA profe no no muestra el todo porque puso la, la K en mayúscula la, ah sí señor muy bien muy bien eh, entonces como el servidor se cayó tiene a, a Juan nada más Juan Pérez Vamos a poner Andrea eh, González de 28. El alta la da. A ver, es otra cosa. Déjenme ver. A ver si llega algo acá. Déjenme ver. Eh, Console.log. Hola. No me muestra esto tampoco. A ver, déjame ver algo. Ah, es esto. No es XML, HTTP, ah, es, es XHR. ¿qué? Bueno. No sé dónde salió eso. Si sí, yo lo copié todo. Ahora sí. Estaba haciendo todo, lo que no me estaba trayendo era la información, o sea, el envío, o sea, la parte de la petición, eh, el envío de la información era correcto, lo que no, en el servidor estaba ocurriendo todo como corresponde, lo que pasa es que estaba manejando mal la respuesta. Eh, Álvaro, eres 21. Ahí está, ahí puso el todo acá y mostró el las. Bueno, eh, y así es como funciona. Ustedes de acuerdo a eso, si les da todo OK uno, bueno, hacen lo que quieren. Eh, seguramente, cuando con el retorno de la alta persona, tendrán que llamar, incluso puede ser que desde acá adentro tengan que llamar ustedes al traer personas, no solamente con el botón, sino que cada vez que hacen una modificación, vuelva el, el, la refrescada de la, de la tabla. Vamos a hacer el, el... El update es lo mismo, lo único que uno le manda... El, en el update, uno manda la persona, el objeto persona, que como va con ID, eh, se encarga de y ustedes le pegan al modificar persona, es exactamente igual que el del alta. Faltaría el dar de baja. Entonces vamos a agregar un botón acá. HR. Eh, vamos a poner... un input type que sea ID ID ingresa ID y acá eh, eliminar y este va a ser BTN baja. Le bueno, voy a poner un submit porque no es un formulario. Eh, a ver cómo se ve. Bien, vamos a poner ahí el ID de la persona que queremos dar de baja y eliminar. Vamos a agregar acá, botón, baja. Y vamos a hacer eh, btn baja, punto, eh, puedo hacer un clic o a la listener, vamos a hacer una de listener, eh, clic, Vamos a hacerlo acá directamente. Eh, eh, eh, eh. let id es igual a eh, doc, parseint document. .get. Voy a usar un para cambiar nada más un query selector query selector eh, y acá tengo que poner, como lo voy a traer por ID, el numeral porque era el selector igual que el CSS btn baja era el ID de eso yo quiero el, el valor eso lo parseo entero y lo tengo en ID y ese es el ID lo que voy a tener que llevar a el servidor, profe, disculpe, eh, ¿no será eh, numeral eh, TXT ID? Sí, si le puse TXT, muy bien. No, le puse, sí, TXT ID, sí, señor, muy bien, muchas gracias. TXT ID. Eh, bien, cuando tengo el valor, ahora. Me voy a declarar el xhr igual new xml http request eh, xhr punto eh, on ready state change igual y acá eh, vamos a hacer primero la, la segunda parte el XHR.open, el método va a ser post, eh, y la URL, no sé por qué tiene este error, ¿por qué me tiene que poner justo ahí? Eh, Creo que es por el zoom. Ah, sí, sí, señor, es por el zoom, es verdad, pero así lo ven en grande, está bien, es por eso. Eh, HTTP, estos puntos, barra, barra, localhost, dos puntos, 3000, barra, eh, baja, persona. Y eh, XHR, lo que le tengo que pasar acá, eh, punto send, lo que le tengo que pasar acá es el dato, es... Y me falta el set request header. Eh, acá tengo que pasar el dato como si fuera de, directamente del formulario. Entonces acá lo que voy a hacer es decir eh, ID igual. Lo voy a pasar con un template string. Voy a poner ID. ID igual eh, pesos eh, ID. Eso es lo que voy a enviar. Estoy enviando ID igual y el, y el valor de la variable. En el servidor lo recuperan del body por la propiedad ID. Y acá ahora no estoy pasando un JSON, xhr.setID request header y acá va algo que bueno esto es content type una preguntita profe si yo tengo que mandar más de un de una variable tengo que poner un array y, y poner No, no un tenés que hacer esto completion? harías esto ampersand ah, nombre igual o sea lo mandas igual que como viaja eh, la variable el igual el valor persona. ampersand va así tenés que armar toda una cadenita que haga eso o también lo, eh, si tuvieras que mandar todos por separado lo que te convendría es que no lo vamos a ver sino investigarlo que es mandarlo como form data eh, form data es un objeto que vos haces por ejemplo led no eh, datos igual new form data y le pasás la la referencia al formulario y automáticamente te chupa del formulario todo a través del nombre, eh, el nombre y el valor de todos los elementos y viajan así. Pero no, no tengo el servidor seteado para el form data. Pero bueno, cualquier cosa lo investigas y, y funciona así. Eh, bien. Perdón, ahí podría mandar también un objeto literal, ¿no? ¿Un qué? Un objeto literal. Abrir llaves, escribir el objeto y enviarlo. Vos tenés que mandar, no, o sea, como poder se puede mandar 20 millones de cosas, pero el servidor no va a aceptar, o sea, eh, el servidor está, eh, está seteado para que se lo mandemos así. No se los hago todo igual para que vean que, para que aprendan a mandarlo de otra manera. El servidor, si nosotros, se me cerró. Baja persona, ¿ves? El servidor lo está recuperando del body por ID. No lo está recuperando como JSON. Acá, en el alta, en el alta persona, eh, viene directamente como un objeto, le estoy diciendo que lo va a recibir. Entonces, viene como un objeto, después lo valida, etcétera. Pero en la parte de la va, recuperamos un solo valor y le estamos pasando Ustedes se tienen que adaptar al servidor, no al servidor a ustedes. O sea, todas las APIs, todos los servidores implementan una, inter, una interfaz que está en la documentación del servidor, cómo tienen que mandar los datos. Bueno, eh, ustedes tienen que hacer las llamadas como se las pide el servidor. En este caso, eh, se la pasamos en un formato que es URL en code, que nunca me lo acuerdo. Espérenme que... Application barra... Para que es más fácil que lo copie y lo pegue. Sí. Application oh. barra X. Sí, es. ¿Y esto que está acá. Sí. Donde dice application barra x form URL coded, lo que le estamos diciendo es que est estamos pasando la, el tipo de dato que le estamos pasando en la petición va como si hubiera sido extraído directamente del formulario. O sea, el dato va como si realmente hubiéramos hecho un method post a un servidor PHP o lo que sea que no hubiéramos hecho un, acá no usamos formulario, pero en el de arriba es como si no hubiéramos hecho un abort del submit es como si directamente fuera una llamada por default del formulario ¿sí? entonces, lo que le estamos diciendo básicamente al servidor es que en el body de la petición va a haber eh, una propiedad ID por eso, si ustedes se fijan después en el servidor que ya lo mostré decía eh, body.id. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cuando viajan los datos por default, que eso ya nadie lo usa más, mandar, eh, todo se hace dinámicamente por AJAX, eh, se, se mandan los datos como clave igual valor, clave igual valor, clave igual valor, y la clave la saca del name del, del control del formulario. Bueno, eso es eso que yo estoy jarcodeando ahora, que estoy poniendo id igual y como valor le estoy pasando el id de, del, del objeto que quiero dar de baja. ¿sí? Bien, que ustedes los traerían del id que alguien hizo el clic en la, en la tabla, recuperarían el objeto, de ahí saben el id y saben el id que tienen que pasar acá. Muy bien, si no metí la pata en nada... Me falta, sí, me falta hacer el eh, already state change, esto que está acá. Y esto que está acá es lo mismo. Voy a agarrar lo mismo del eh, alta. Me voy a agarrar este if que está acá. Lo voy a invocar acá y nada, porque lo que voy a hacer es mostrar lo mismo, mostrar lo que me va a decir si lo pudo dar de alta o no así que esto debería funcionar vamos a ver eh, traer personas de esas siete personas que están en el servidor quiero borrar el 20.003 entonces acá voy a poner 20.003 eliminar bien Failed. Uh... Eh... acá el primero hay que abrir y después hay que la misma de hoy me mandé tres. Eh... Ahí supuestamente está todo acá. Sí, en el servidor me dice borrado. Lo que tengo que hacer es actualizar ahora traer personas. está eh, viendo acá? Eh, ¿Por qué no cortó? A ver. Vamos a ver qué copy paste. Remove. Child. Pongo a ver qué pasa si pongo el 2004. Eliminar. Control C. Ahí se volvió algo. Bien. Traer personas. Una respuesta paciente. No terminó la otra. Eh, si ahora tra pongo traer personas. Me borró el 2003 y el 2004 seguramente, sí. Lo que no sé es por qué no me lo liberó. Vamos a borrar el 2005. Ahora funciona. Hay algo... Eh, la cagada me pasa que cuando me pongo a toquetear a mostrar mientras está laburando esto, me pongo a toquetear ahí el servidor. Algo a lo raro pasa, porque ahí funciona. Si traigo personas, tiene un, tuvo que haber borrado el 2005, el 2005. Ahí lo borró. Y si quiero borrar el 20.002, 20.002, Ahí supuestamente lo borró. Traer personas. Bueno, ahí están no, no sé por qué falló la primera vez, pero ahí están dando bien. Veinte eh, mil personas. Bueno, ¿sí? cada, en, el, en el de ustedes, cada traer personas, es este array, en lugar de mostrarlo en la, en la consola, el array derechito se lo pasan a la función que les hace la tabla. ¿sí? Vamos a hacer uno con fetch para mostrarles cómo, cómo se hace de otra manera. Fetch utiliza promesas para realizar esto, esta misma eh, esta misma tarea asincrónica. Vamos a hacer una función. Eh, vamos a agregar un botón. Traer personas. Que se llame traer personas fetch. El botón se va a llamar traer f. Y el script. Vamos a. Hacer un botón traer F y traer F. Eh, vamos a hacer una función. Eh, traer personas fetch. Y al botón traer personas Fetch así como a este le agregamos el traer personas al botón traer F le vamos a poner el manejador traer personas Fetch y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el traer personas con XML HTTP Request pero lo vamos a hacer con Fetch Fetch es una función, ¿se acuerdan cuando yo les hice las funciones que devolvían una promesa? Bueno, Fetch es una función, es una API, API Fetch, y Fetch es una función que nos devuelve una promesa. A Fetch, eh, fíjense, un request info que es a la URL a donde le vamos a pegar y tiene... Un segundo parámetro opcional. Si sí, es opcional, nos damos cuenta porque el init tiene un signo de eh, interrogación. Eso nos dice que ese parámetro es opcional. Y ahí va un objeto con datos. Ahora vamos a ver. Y fíjense que lo, de, lo que devuelve es una promise. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vamos a tener que traer eh, por default fetch. Eh, les voy a mostrar otro, primero les voy a mostrar otro ejemplito. Vamos a vamos a hacer esto. Eh, control C, control B. Esto vamos a abrir un paréntesis. Voy a sacar todo esto. El botón nada más. Traer datos. Y acá Me voy a ir a Mocarú Con fetch podemos leer un archivo que la pasada yo les había mostrado. Voy a sacar esto y voy a decir que me devuelva cinco elementos en JSON, que no haya valores nulos y que sea un array. Descargar datos. Control C, eh, clase 8, acá, acá, control B. Acá le voy a poner datos.json. Bien. Entonces voy a programar esta función, porque estoy en la copia. Voy a ir primero. Yo estoy en datos.json. Entonces voy a hacer punto barra. Esto acuérdense que va a estar en el HTML, o sea que va a ser punto barra js barra datos.json. En principio ya estaría. Fetch es una promesa que me yo le digo, tráeme, todo va a depender de qué vamos a hacer, pero este es muy sencillo. Fetch por default hace un get. ¿A dónde? A la URL que yo le acabo de pasar. Y lo que traiga, acuérdense que es una promesa, entonces yo a lo que me devuelva voy a poder pasarlo a un punto den. Y el punto den recibía un valor que era el valor que me retornaba la promesa cuando se había terminado de ejecutar. Entonces, nosotros con fetch, hacemos una promesa asincrónico, en el momento en el que vuelva esa promesa, no tengo que hacer el on ready state change ni nada, acá voy a recibir la respuesta. Le voy a poner res, y acá, acuérdense que hay que poner un callback, que es donde va a llegar la respuesta, que es res, y ahí adentro lo que voy a hacer yo es eh, como lo que me devuelve es texto, hay un método que también es asincrónico, también me devuelve una promesa, fíjense, res punto y eh, es el método text que también me devuelve, fíjense, cuando cierro, bueno, no me lo marco, a ver, ahí, fíjense que me devuelve una promesa, que me dice, te prometo que te voy a devolver un string. ¿Sí? Bien, entonces esto, punto, acu ¿se acuerdan de una promesa que llamaba otra promesa? Punto, no papi, punto den. Punto den. Y acá voy a recibir el dato como texto, el data. No sé, un, un pomo. Esto lo vamos a pasar en limpio, fíjense. Voy a hacer esto, control F. Esto que está acá arriba, que es el DEN, si quiero, no le paso eh, los paréntesis. Y acá, si yo no le ponía las llaves, Recuerden que si yo no le pongo las llaves, esto me lo retorna. Esto que está acá, rtext, que me retorna una promesa, va a hacer que esté den... Acá falta una... Esto no va acá. Va así. Esto que está acá, que es la respuesta de fetch, la promesa yo le quiero extraer, pasarlo a texto, porque yo sé que esta promesa, si yo le pego a el datos.json, tiene que venir una cadena de texto. Por eso llamo al método text, que es un método asincrónico, que me una función que me devuelve una promesa. Entonces, lo que retorna este DEN, que es la promesa que devuelve text, lo encadeno y le meto un DEN a lo que devuelva la promesa, que va a ser este data. Y a este data lo que voy a hacer es que haga un console.log de data. Entonces, ese texto es el que va a tener que ir a parar. Ese JSON que leí, lo voy a pasar como texto. Después lo voy a convertir, pero por ahora lo voy a pasar como texto. Fíjense que ya está. Todo lo que hacíamos en el otro se resuelve con fecha. Este es fácil. Traer persona fetch. Lo vi enganchado, esperen, eh. eh. Traer persona. Sí, traer persona fetch. Claramente, ah, este es el anterior, este es el Ajax 2. Tengo que esta era una copia. Acá. 12 on submit of undefined. Bueno, vamos a ver en JS 13. Eh, claro, lo que pasa es que acá me quedaron cosas que borré. Espérame un cachito: botón de baja, botón formulario, formulario submit, toda esta zaraza. Acá no está. las personas se va todo este solo bueno, ahí está no funcó bueno, vamos a ver punto datos json then estaría apuntando js, .js datos.json, den cuando venga la respuesta, den data, eso está bien, a ver si esto está funcionando, eh, console.log, eh, algo. No le estoy pegando, bueno, ah, porque me falta un traer datos fe, borré el traer datos fe, borré el otro botón, cuando borré todo del index, me quedé este único botón, btn traer f, traer datos, está bien, eh, a ver si es el que le estoy apuntando, traer, está bien, Y no tengo el ADB manejador Manejado. En ¿Sí? Sí. BTN. BTN. A ver, punto. Clic. Vamos a hacer esto. Clic, coma. Ahí está. Y acá. Ahí está. Lo transformo en una función anónima. Y ahí está. Bueno, quedó el algo ese que lo puse ahí pero ahí tenemos que leyó el, el punto .json, el archivo punto .json, y lo tenemos, fíjense que lo tiene que estar pintado todo de negro, lo tenemos como texto, porque eh, invoqué el método text de, de la respuesta. Lo que vamos a hacer ahora es, eh, en lugar del de método text, hay un método que se llama json, Red.json, que también es asincrónico y nos hace lo mismo que el json.parse. Entonces ahora, ¿sí? fíjense que lo tenemos como objeto y lo podemos recorrer. Entonces, todo lo que habíamos hecho en este, eh, acá... Tres personas, tres personas, acá. Todo esto, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es manejar, esperen, que me faltó pulirlo un poquito. Vamos de vuelta. Eh, entonces, den, den, vamos a alejar esto, y acá vamos a poner un punto catch, donde acá va a venir el error y lo que voy a hacer es mostrarlo console.log eh, error eso en el caso del error y mientras eh, lo que podemos hacer mientras hacemos la llamada acá vamos a inyectar tenemos el eh, nos faltó. Vamos a agregar acá el div de ID info. Entonces, acá, let eh, info es igual a document punto Info. Y cuando arrancamos acá, eh, hacemos child eh, la imagen img. Y cuando tenemos todos los datos, acá en este den, acá le tenemos que poner. Como vamos a hacer más de una línea de código con data y acá hacemos eh, info eh, remove child img. A ver, apareció y desapareció porque es muy rápido. Eh, vamos a meter un, se vio ahí el, el spinner, pero vamos a, como lo está tra trayendo local, vamos a hacer un, no sé, timeout. El timeout. Bien, acá pasó algo en la 19. Catch. Error. Esto abre acá y cierra acá. Profe, el catch va con CH al final. Ahí está, gracias. Se me debe haber borrado porque está recién fundado. Bien. Y ahí está lo mismo. ¿Sí? Con fetch. Voy a volver al anterior, al 2. Este que había quedado acá para terminar el fetch. Me voy a agarrar... Profe, una consulta. Todo esto mismo también se podría hacer con async await, ¿no? Declarando la función traer personas ¿Qué? como asincrónica. Exacto, mira, bueno, ya, bueno, voy a hacerlo con ese, que, que está más limpia. Tengo acá. Todo lo mismo que vimos en el ejemplo el otro día lo pueden hacer acá. Si vamos a... Acá. Bueno, esto si lo quiero hacer asíncrono, tengo que poner async acá porque yo hice una, una función, una row function. En lugar de estos den, donde yo hago el fetch acá, donde voy a llamar a la función que me devuelve eso, hago un let, eh, voy a poner datos, igual, y acá le pongo un await, await, una wait, entonces le digo que espere esto que está acá y una vez que terminó eso esto lo saco esperen que lo saco todo porque si quiero modificar, para mí es peor ¿no? prefiero hacerlo de nuevo bien, datos va a ser lo que me devuelva y ahora voy a hacer acá eh, eh, le voy a poner data igual a wait eh, datos.json eh, ahí está, que eso me devuelve una promesa y después lo que tengo que hacer acá es, eh, todo esto todo esto va dentro de un try eh, y ahora console.log eh, data try y ahora viene el catch común y corriente con eh. así eso que está ahí Sí, la parte, la, la función, acuérdense que para poder usar adentro de la función, esto es para poder usar en todas aquellas funciones eh, donde vamos a usar alguna promesa, tenemos que decir adentro, de la, antes de la función, que es una función asincrónica, entonces dentro del cuerpo de la función vamos a poder usar los await. Y cada vez que tengamos una llamada, una función que nos devuelve una promesa, antes le ponemos la palabra wait para decirle que espere a que esa promesa se cumpla y recién cuando esa promesa se cumple va a seguir avanzando. Entonces con esto lo que conseguíamos era que algo que lo habíamos mandado a hacer asincrónico lo volvíamos, donde teníamos llamadas encadenadas asincrónicas, las volvíamos a poner sincrónicas entre ellas. Esto debería Funcionar igual, a ver. Eh, hay que ponerlo a correr. Persever Word, JS, 14. JS. una palabra reservada e inesperada set time out. try let let La tira rey más 15. Uh -huh. Fetch. Está bien escrito. Fetch. Agua. Ah, bueno. ¿Puede ser porque primero usa la variable datos y después data y data no esté declarado? Sí, señor. Eh, data nunca lo declaré. Y bueno, eh, llama la atención ese mensaje. No, sigue, sigue tirando la bronca. Qué raro. No le gusta la palabra await, pero... Y sí, decir que sacar el timeout. Tiene que funcionar. Sí, es el timeout que Se ve que, claro. Le das otro contexto, que... me parece ahí. Claro, lo que pasa me es que el timeout, hay... una huella dentro de un timeout, eh, no, ahí es donde. Bueno, esto se lo saqué, pero vamos a poner. Me faltó borrar el. Acá adentro. Eh, una vez que está todo ok. I catch eh, acá eh, info punto remove child info eh, img no info IMG. Bueno, ahí volvió, se ve a cuando hago clic el spinner, pero lo hace tan rápido. Pero bueno, ahí funciona. Eh, así que les queda, um, esa sería la versión con la Await, que recuerden que era era lo mismo, era para no escribir los DEN de las promesas. Y, ¿sí? eh, bueno, el traer Persona fecha es lo mismo que vimos recién en ese. Vamos a hacer un... Eh, eliminar con Fetch. No, vamos a hacer... Les voy a modificar el... El alta... El alta persona lo vamos a transformar en un alta persona con Fetch. ¿Sí? Todo esto lo vuelo. Todo esto lo vuelo. Y vamos a hacer un alta persona fetch. Bien, recibimos la persona. Entonces, acá voy a hacer un fetch. Le tengo que pegar a http, dos puntos, barra, barra, localhost, dos puntos, 3000, eh, barra, alta persona. Y ahora... Le voy a pasar, porque el otro era por default, yo les había dicho que el método era eh, get, que el get es más fácil y no teníamos que pasar nada. Ahora le tengo que pasar como segundo parámetro un objeto donde le tengo que aclarar varias cosas. En principio le voy a aclarar que el método es post. Esto es más parecido como se hace en jQuery eh, el peso Ajax method post después lo otro que le voy a pasar es el header en el header le tengo que pasar un objeto que tenga el content type si sí, esto sería como lo que le pasamos nosotros al set eh, header request pero en este caso content type eh, dos puntos application barra json tenemos que pasarle el dato que se lo pasamos en el body body y acá tenemos que hacer un json eh, punto stringify sí, lo mismo que hacíamos en el send del, del envío por post tenemos que pasarle la persona pasada a texto eh, bien y acá cuando vuelva todo eso lo que voy a hacer acá es un punto den, que ustedes ya vieron bueno, después le hacen el si lo quieren hacer con async await es lo mismo que hicimos recién eh, en el den voy a la respuesta eh, acá voy a hacer un esto me devolvía que me devolvía? un objeto que tenía el todo ok, ahora acá en el res, eh, va a ser res.json eh, una vez que retorna eso, le encadeno otro den, que eh, va a ser eh, res. voy a poner res igual, no me me importa Voy a hacer console.log punto punto todo OK. Bueno, acá le podría poner un catch punto catch eh, error Console.log. Error. Bien. A ver. Traer persona fetch no está definido. Bien. Eh. No lo vamos a llamar tampoco. Traer persona fetch. Este no va. Entonces tenemos tres personas. Bien, ahí tenemos la única persona que tenemos. Vamos a dar de alta. Eh, Lucía eh, Pérez, eh, 20. Bien, ahí nos mostró el 1. Si, si no le agregué todo el... Ustedes ya vieron en, en el ejemplo cómo agregar el spinner. Me dijo 1 significa que le dio de alta. Entonces, si ahora traigo personas, tiene que aparecer dos personas, ¿sí? Ahí está. Lucía Pérez y vamos a agregar uno más, eh, Jaime Estiuso, el único Jaime que conozco, eh, 34. Espero que no se enoje. Uno, todo ok. Y ahí tenemos el... El alta. Entonces ya pueden ver cómo se hace con con fetch o con, eh, con el XML HTTP request.